La tarde que querés vivir Le vamos a dar la bienvenida, salud radial Al subconductor Emiliano Mayo Hola Emi, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes, ¿todo bien? Ahora, a ver si te escucho, ahí está Hola Emi Hola Cari, ¿todo bien? ¿Bien vos? Bien, todo bien, por suerte Bueno, me alegro mucho ¿Tenés invitadas. Tenemos una invitada de lujo, sí este, invitada de lujo y de la región, que es lo más importante todavía Tenemos a, a la licenciada en nutrición Constanza El apellido es medio difícil, así que Constanza, disculpame si lo digo mal Jaure Guiberri Bueno, bienvenida Constanza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Karina y Emiliano? Un gusto estar acá compartiendo la tarde con ustedes Muchas Gracias, gracias por igualmente para nosotros. Bueno, Constanza, eh, cuando te llamé en la semana, eh, el tema en cuestión era eh, los batidos, ¿no? Esos batidos que toma la gente y que cree que son buenos y que hacen bien, pero no. ¿No? Contanos un poquito cómo es, cómo es el tema. El tema viene desde el Colegio de Nutricionistas, que estamos haciendo una campaña eh, para, para poder concientizar a la población ¿no? de que no todo lo que nos vende la publicidad es, es correcto, es bueno o está evidenciado. El tema de los batidos hoy día, eh, y más aún cuando llega el verano, que, que uno acude a, a por ahí estos batidos o... o o medicamentos o pastillas y demás, pensando que milagrosamente uno va a poder descender de peso, eh, cae en eso y la verdad que cae sin saber digamos, lo, lo, lo primordial, que es la composición, de qué están hechos, si tienen efectos adversos, si no. Y uno con el afán de, de querer. Ya te digo, llegar bien o, o por ahí eh, ayudar a un descenso de peso más rápido. Está eh, en esto y, y la verdad que no, no es favorable para la salud, ¿no? Constanza, esto es eh, ¿no? Con lo mismo que pasa cuando uno se automedica, ¿no? que Lo que uno sugiere siempre es que vaya a ver a su médico de cabecera. En el caso de, del colegio de nutricionistas, ¿qué sugieren cuando uno, porque uno dice, ¿no? Y se, y se acuerda de hacer dieta o de ponerse en forma más cerca del verano. Eh, ¿qué es, ¿Cuál es la sugerencia del, del colegio de nutricionistas y de los nutricionistas con respecto al cuidado que tiene que tener cada persona si tiene comorbilidades, ¿no? si es diabético, hipertenso, eh, la persona que no tiene ningún tipo de, de, de, como, de patología? ¿Cuál es el, qué sugieren? ¿Que consulten, que no consulten, que hagan, que vayan al médico, que vayan al nutricionista? Sí, de, o sea, yo creo que todos los nutricionistas eh, aconsejamos, por más de que nos agarre el apuro, es verdad, cuando llega más, más rápido el verano, eh, no hay que perder esa motivación de, de por ahí eh, engancharlos, por así decirlo, y aprovechar, pero no no cayendo en, eh, en la rapidez, sí, o en ver efectos rápidos. Eh, en cuanto al descenso de peso o en cuanto a conseguir cambios en el cuerpo, ¿sí? Eh, rápidamente, entonces nosotros lo que siempre aconsejamos es tratar de hacer un hábito, ¿sí? Eh, no hacer una dieta que dure un mes, dos meses, hasta llegar al verano. Porque tenemos que ser conscientes de que, de que no, no solo basta con el descenso de peso, ¿sí? Sino que... Eh, la idea o el objetivo que cada nutricionista tiene es poder eh, mantener, mantener lo más saludable posible y prevenir cualquier enfermedad futuro. Eh, del colegio y todos los nutricionistas siempre aconsejamos eh, ir a consultar, ir a preguntar, eh, buscar nutricionistas matriculados eh, ante cualquier duda, ante cualquier... Eh, oferta, por así decirlo, que el mercado nos brinda, que, que nos, nos abarcan con, con cantidad de, de milagros, eh, son muy prometedores, pero que a la hora de, de, de, de abarcar el tratamiento del sobrepeso o la obesidad, o sin embargo, eh, aún aquellos que no tienen ninguna patología de base, eh, también son perjudiciales para la salud, son eh, tienen efectos hepatotóxicos eh, que no por ahí no, no se hace hincapié en eso. Entonces, nosotros siempre recomendamos consultar con una Nutri, con un Nutri, eh, ante cualquier decisión que quieran tomar. Bien, bien. Eh, ¿Cómo hacen, no? Porque debe ser complicado competir contra una publicidad, ¿no? De radio, televisión, porque muchas veces la gente dice, no... Eh, la publicidad dice que eh, esto me va a hacer bien y yo voy a bajar de peso, eh, y lo que no hacen es leer la letra chiquitita de abajo, ¿no? Esto es como los medicamentos, que dice, ante cualquier duda consulta a su médico. Eh, Constantemente te... es muy complejo... Sí, sí, te escuchamos. Es muy complejo porque hoy... Eh, lamentablemente, o sea, hacen mal uso de las redes, de la publicidad, entonces nos, nos picotean, por así decir, la cabeza con, con publicidades o mensajes engañosos que por ahí claramente nos dicen lo más favorable, pero la letra chica, como decía Emiliano, no, las, no la comentan. Eh, o por ahí eh, caemos en, en la comunidad, en agentes ¿sí? publicitarios, que por ahí vienen y nos comentan su experiencia propia, eh, con, con opiniones de, de cada uno, ¿sí? de, de su experiencia personal, y no, y no nos damos cuenta que tiene, tiene que estar todo eh, avalado científicamente, en, estamos poniendo en juego nuestra salud, eso es lo que por ahí se nos hace difícil que entiendan y que se concienticen en este caso. Eh, por supuesto que... Para llegar a un sobrepeso o una obesidad pasan años, no, no es una cuestión de, de, de, de un día para el otro. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es entender es que ninguna dieta, ningún polvo, ningún patido, eh, ninguna pastilla va a ser eh, buena si nos hace eh, realizar un cambio brusco o, o muy repentino, ¿sí? Porque después aparece o el efecto rebote. O lo que les decía recién, lo de la hepaticidad, que, o sea, no, no, eso no te lo van a decir los agentes que vienen a venderte un producto, o eh, la publicidad que lo que quieren es que ustedes compren. Eh, ¿Se nos hace difícil? Sí, por supuesto, pero eh, tratamos siempre de, de, de concientizar y de hablarles desde lo más sincero, ¿no? De, de proteger su salud y prevenir cualquier tipo de, de patología a futuro. Hay ahora, Constanza, una modalidad que son, más allá de los batidos que vos estabas mencionando, que es esto de los eh, jugos, ¿no? De hojas verdes, eh, la mezcla de apio con, eh, con menta, con jengible, y todo eso, limón, mucho limón, como que quema grasa. ¿Qué hay de mito y de verdad delante de estos nuevos jugos que aparecieron? Eh, los jugos, obviamente, siempre eh, se recomiendan en cuanto no suplanten ni reemplacen ninguna comida principal. Claro. Uno los puede, eh, digamos, eh, adaptar a su dieta, eh, pero tampoco hacer una dieta en base a los jugos, ¿sí? Uh -huh. eh, uno tiene que mantener una dieta equilibrada en su día, de acuerdo a su gasto de energía que contempla el día, a su actividad, a su edad, a su peso, eh, son muchas las variables que uno tiene que tener en cuenta para saber eh, la cantidad de energía que requiere su cuerpo, ¿no? para llevar su, su vida. Eh, una cosa es consumir estos jugos, sí, como para poder consumir un poco más de fibra, un poco más de hidratación, de vitaminas, minerales, pero ya te digo, no hacer una base dieta eh, de estos jugos eh, que claro. no llegaríamos nunca a cubrir lo que realmente necesitamos sí ya te digo eh, acoplarlo a nuestra vida pero como un plus ¿sí? como un plus de energía, de, de nutrientes que son necesarios bien Según. Constanza eh, cuando ustedes les llegan los pacientes que van derivados puede ser por un médico o por mutus propio de cada uno ustedes aparte de darle eh, un, una dieta, no, eh, según el, el, el, el examen que le hacen ustedes para saber, para determinar según lo que tenga o no tenga el paciente qué dieta darle eh, ¿ustedes también hacen que complemente esa dieta con algún tipo de actividad física? Sí, nosotros cuando depende de la patología si se, si se puede siempre recomendamos que eh, acoplado a, una, a un cambio de hábitos, a una buena dieta, a un plan alimentario, eh, se sume a la actividad física, como, lo, como acoplamos también la hidratación, eh, la salud mental, eh, hacer algo que nos guste, eh, pero sí, la actividad física por supuesto que siempre, siempre se aconseja como, eh, como algo más, para llevar eh, el objetivo a cabo que es hábitos saludables, ¿no? Hábitos saludables claro. no implica únicamente una dieta y ya, sino, eh, ya te digo, una, una buena actividad, una buena hidratación, buen consumo de frutas y verduras, eh, tienen muchas, muchos factores que, que se tienen que tener en cuenta y que uno recomienda una vez que el paciente ingresa y se propone los objetivos, por supuesto. Tal cual. Eh, con respecto a esto que decís, ¿no? La actividad física y, y una dieta equilibrada, ¿no? ¿Qué es recomendable de actividad física? Porque hay gente que quizás o hace todo de golpe, eh, sale a correr, eh, quizás el cuerpo no está acostumbrado a una actividad aeróbica, eh, o está el que solo camina, ¿no? Muy de vez en cuando. ¿Cómo se maneja, ¿no? La actividad física en una dieta. Es, depende del paciente, ¿no? O sea, si viene un paciente con un sedentarismo crónico, eh, por supuesto que si... se cortó. Se nos cortó, sí. sí, sí, sí, sí. A ver si nos escucha Constanza. Se cortó la imagen. Bueno, Emi, sí. la verdad que fue bastante clara, ¿no? Eh, a sí, ver si ahí. Consta, ahí está. Claro. Ahí, estoy. Ah, ahí está, ahí está. Sí, sí. ahí está, es una hora como siempre decimos, es una hora bastante complicada por el tema de los colegios y todo eso, así que estamos con el internet, deben estar todos a full. Tal, sí, cual. tal cual, bueno Mira, para lo que, lo que decía la actividad para redondear un poquito, sí. era sí. que de acuerdo al paciente eh, si es un paciente sedentario crónico que viene sin hacer actividad hace mucho tiempo, siempre se le recomienda empezar paulatinamente. Por supuesto Ajá. que se recomienda también ir a que alguien asesore ¿sí? a ese paciente. Primero para que no aparezcan lesiones, primero para que no, segundo para que no eh, sea algo muy de golpe, porque sabemos que tampoco está bueno. Eh, pero sí que se muevan, sí, sí que, sí que no estén sentados en casa sin hacer nada. Por lo menos empezar, yo siempre digo una vuelta a la manzana, ir hasta eh, hacer las compras caminando, eh, empezar una cuadra caminando, una cuadra corriendo, siempre se recomienda ir de a poquito, pero por supuesto que siempre pedimos recomendaciones o que se asesoren con profes, ¿sí? eh, como nosotros pedimos que, que nos pregunten a nosotras sobre alimentación, nosotros decimos que siempre está bueno estar asesorados eh, por un profe, eh, o en el gimnasio, por alguien que, que, que sepa, ¿no? Bien, claro. bien, re interesante bien. Bueno, ¿qué, eh, yo, Cari, la última pregunta le hago a Constanza para finalizar, ¿qué sugerencias o qué consejos le, le darías a la comunidad? Porque nuestra comunidad, Pinamar, Madaria y gesell son comun, comunidades de repente sedentarias, ¿no? No son tan... Eh, como es en, puede llegar a ser en Capital, en La Plata de a Hacer Deporte. Eh, ¿Vos qué le sugerís con respecto igual, a lo tuyo que es lo nutricional, no? Igual quiero aclarar que a mí me sorprende para, para bien que cada vez se ve más gente haciendo actividad al aire libre, por supuesto en este momento en pandemia, eh, pero me, me gusta ver a la gente caminar, me gusta que cada vez es más, me gusta que que salen, que se lo proponen, que, que están un poco más activos, por así decirlo. Eh, después en cuanto a la nutricional, siempre, eh, siempre se recomienda eh, estar asesorados por un nutricionista. ¿no? Acá nosotros siempre proponemos eh, que, que busquen a nutricionistas matriculados porque eh, quiero que sean conscientes de que están eh, poniendo en juego su salud. Es como ir a un médico y que no está matriculado, eh, uno no se arriesgaría ¿sí? a poner en juego su salud, entonces me gustaría pasar la dirección para que cualquiera que esté en duda de si está tratándose con algún nutricionista que no, que no es uh -huh. matriculado, pueda buscarlo, ¿sí? y para su tranquilidad eh, pueda seguir visitándolo. ¿sí? La página es sí. sí. PBA. De Buenos Aires, punto org.ar. Punto Bien, ahí van a poder encontrar a los nutricionistas de la zona, más que nada para que estén seguros de que están siendo tratados por un profesional. Después, de acuerdo a los, a los batidos, siempre se desaconseja desde nuestro lado el uso de, de batidos y se recomienda eh, ante cualquier situación, duda, hay ¿Sí? estar asesorados mediante un profesional. Pero por supuesto que desaconsejamos el batido para el descenso de peso porque tampoco hay evidencia clara ¿sí? para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Es más, ya lo que decíamos hoy anteriormente, ¿sí? hay evidencia de hepatotoxicidad en, en algunas personas. Entonces no es un juego, ¿sí? tenemos que tener en cuenta que está en peligro nuestra salud seguro Y después, bien, de acuerdo. otro consejito, otro consejito más generalizado es, eh, bueno, ahora que viene el verano, ¿sí? tratar de empezar, ¿sí? no, no desesperarnos, pero nunca es tarde para empezar a eh, modificar nuestros hábitos y volverlos aún mejores o más saludables, ¿sí? con una buena alimentación, equilibrada, un buen consumo de agua, una... Pequeña o gran cantidad de actividad física, eso de acuerdo a cada uno, el consumo de frutas y verduras, y por supuesto el lavado de manos, ¿sí? la higiene de, la, de los productos que hoy consumimos por el tema pandemia. Perfecto, Constanza, muchísimas gracias, gracias por atendernos y seguramente te estaremos llamando en otra oportunidad. Cómo nos, mucho gusto, muchas gracias. Gracias Constanza, gracias. y Saludos. le mandamos eh, un saludo a Andrea, que nos hizo el nexo, eh, así que bueno, le mandamos un besito a Andrea de Liedone, que nos hizo el nexo desde La Plata, y te pudimos conocer por Zoom. Exacto, ya nos conoceremos. Dale, por con cállate. mucho gusto. Muchas gracias, eh. No, gracias a ustedes, cuídense, adiós. adiós. Gracias. Bueno, Emi, muy interesante, la verdad que eh, siempre es bueno recordar, ¿no? Todo esto, pero bueno, estos batidos que vienen siendo publicidad en muchos lugares y que quizás la gente lo toma como para adelgazar cantidades sí. muy de golpe y que después puede hacer daño a la salud, ¿no? Que, sí, totalmente de acuerdo. Vos Fíjate que cuando vos vas a un médico te dice que el exceso eh, es malísimo, o sea, los, los excesos, o sea, que tomes, no existe nada mágico, como decía Constanza, que te haga bajar de peso de un día para otro, es, esto es un trabajo a largo plazo. Tal cual. Eh, porque es la salud, ¿no? Así que Tal bueno. Cual. Entonces, bueno. nuevamente, gracias a Constanza, gracias a Andrea, y bueno, nos estamos viendo el lunes, Cari. Así es, buen fin de semana. Cuídate, un beso grande, hasta luego. Chao, chao. Así pasó Emiliano Mayo de Salud Radial, Ya en el magazine, me quedo con vos si y para vos, a las 4 de la tarde, ya vení.